turístico que ofrece nuestro país es interminable y no es necesario recorrer grandes distancias. En este nuevo programa de Ecuador a la Vida, dirigiremos nuestra brújula desde Quito con dirección al noreste. Llegaremos hasta el Cantón Pedro Moncayo, donde el aprendizaje, la recreación y el descanso se mezclan en un divertido recorrido por el Bosque Protector Jerusalén. Para luego participar de las celebraciones, San Pedrinas en Tabacundo. 12 meses, entonces tiene que estar 12 gallos. Represento a la chinuca de Pedro Monjai. Terminaremos nuestro viaje en uno de los cantones cuna de flores y delicias. Todos bienvenidos, venga a saborear los bizcochos. Cayambe nos mostrará los secretos de sus populares y deliciosos bizcochos. Rico lista maletas para recorrer la multifacética provincia de pichincha ¡Eco nos la vida jerusalén es el único bosque seco andino a nivel de latinoamérica es la tercera área protegida más visitada del continente y el primer bosque protector incluyente ubicado en el cantón pedro moncayo en la parroquia Machinguí, a 40 minutos en automóvil desde Quito. El Bosque Protector Jerusalén es tal vez otro de los destinos de gran interés en la provincia, pero poco conocido por turistas nacionales. En este lugar, también llamado parque recreacional, las actividades que uno puede realizar van desde caminatas de aprendizaje observando su inmensa vegetación, piscinas, canchas deportivas, cabalgatas y hasta un área de camping para disfrutar de una noche al aire libre en medio de un exuberante ecosistema andino. Jerusalén es el único bosque seco andino del continente. Esto se debe a que los vientos húmedos que provienen de la costa y de la Amazonía chocan con la cordillera, filtrando la humedad y dejando el paso libre de aire seco a esta zona. Tiene la particularidad de estar atravesada por la línea equinocial. Aquí la lluvia es tan escasa que en un año cae la misma cantidad de agua que cae en un día de invierno en la ciudad de Quito. Estas condiciones aparentemente extremas no fueron un problema para la sabia naturaleza. La vegetación del bosque Jerusalén es característica de zonas desérticas y semidesérticas. Es también llamado un bosque xerofítico. Al ser un bosque xerofítico tiene la capacidad de tomar la poca humedad que existe aquí por medio de las espinas, acumula y pueden sobrevivir en la sequía. En sus 1,100 hectáreas, el bosque alberga, entre otras especies, cholanes, cactus, bromelias y algarrobos, más de 70 especies de aves y más de 10 especies de mamíferos, entre ellas el lobo de páramo. Adaptado perfectamente a este clima, prueba fehaciente de que el ecosistema está sano. En el aula de interpretación, a los turistas se les da toda la información del recorrido y las áreas recreativas del parque, pero lo más importante de todo, se les imparte las tres reglas de oro. Todo lo que vino con ustedes se va con ustedes, gracias por hacerlo, la primera regla. La segunda regla, nosotros vamos a caminar en los senderos en silencio. La tercera regla, no podemos sacar ni plantas ni animales del bosque. Es un gusto tenerlos aquí el día de hoy. Mi nombre es Sandra, vamos a irnos por el sendero de los Cholanes, que va a tener una duración aproximadamente de unos 45 minutos. Vamos a hablar acerca de la importancia del bosque seco de altura. El bosque cuenta con siete senderos de acuerdo a la diversidad de flora y fauna existente, además de sus características funcionales y medicinales. Ese es el látex para curar las verrugas. A bordo del tren agroturístico, los visitantes sin moverse de sus asientos conocen todas las bondades de este ecosistema seco. El viaje termina con una caminata hacia el mirador del bosque. No hay nada mejor que contemplar la inmensidad del valle y respirar aire puro. Inhala lentamente y exhala. Una, dos y tres, vamos. Bote. Bote. Quienes lleguen hasta este lugar tienen la suerte de pisar al mismo tiempo los dos hemisferios terrestres. Estamos este momento en pleno paralelo cero. El paralelo cero divide al mundo en dos partes, hemisferio sur y hemisferio norte. Cuando yo les cuente una, dos y tres, vamos a saltar de un hemisferio al otro hemisferio. Una, dos y tres. Muy bien. La belleza de nuestra cordillera es para enmudecer. Observar Quito Loma, al Ruco Pichincha, al Cotopaxi o al Cayambe es una experiencia que no se puede compartir con palabras. En los senderos a pie, el aprendizaje continúa. La importancia de conocer y entender la naturaleza es el único camino para amarla y cuidarla. Estos animales nos ayudan a limpiar el bosque porque son... ...controlan las poblaciones de animales que pueden convertirse en plagas. En otro de los senderos, llamado Bosque Seco, Farmacia Natural... ...el funcionamiento de la medicina de las plantas es la principal atracción. De este árbol de algarrobo se puede sacar un tónico muy importante... ...para curar la diabetes, que se llama la algarrobina Es mucho lo que se puede aprender en el Bosque Jerusalén. que Generalmente no lo conocemos y es muy importante poder aprenderlas y así... ...podernos gozar de la naturaleza creada por Dios. Pero tal vez un simple abrazo sea la expresión más clara de amor por la naturaleza. Como que me sentí feliz, tranquila y contenta en, este, en el bosque. Nadie está excluido de visitar este espléndido ecosistema. Señalética informativa en braille e infraestructura accesible para personas con discapacidad... ...hacen del Bosque Jerusalén un destino turístico incluyente. Al final de la jornada, el turista tiene la posibilidad de llevarse un pedacito de este bosque. En los viveros del parque se producen 200.000 plantas al año para reforestación y venta, árboles nativos y frutales de variadas especies. Luego de recorrer el bosque, todos están invitados a disfrutar de las instalaciones del parque recreacional. 22 chozones brindan las comodidades para realizar una parrillada familiar ...y una piscina es el deleite de los más pequeños. Seis zonas de camping permiten pasar la noche en el bosque... ...y abrir más posibilidades para encontrar sorpresas que esconde la naturaleza. Muy bonito, estuve con mi familia, vimos las estrellas, disfrutamos el, los sonidos de los animales... ...hoy por la mañana escuchamos los lobos aullando... Mi hija vio un búho, mi hermano vio una zarigüeya ayer por la mañana, todo estuvo muy chévere. A pesar de ser la tercera área protegida más visitada del continente, aún hay ecuatorianos, y quiteños especialmente, que no conocen este fascinante ecosistema andino. El Bosque Protector Jerusalén ofrece turismo de naturaleza, ecoturismo y recreación. Otro de los destinos incomparables en la Sierra Norte del Ecuador. la actualidad, el folclore y otras manifestaciones culturales en la popular fiesta en honor a San Pedro, no solo han quedado como patrimonio de las comunidades indígenas, la población mestiza también ha asumido como propio este festejo, que se constituye en el eje principal de la expresión cultural del cantón Pedro Moncayo. Somos la familia Buitró, nosotros nos reunimos para bailar, grupo de amigos, de familia, para salir bailando y festejar nuestra noche San Pedrina, nuestras tradiciones de aquí de Tabacún. Ahorita estamos llegando a donde nuestros demás compañeros y amigos para seguirnos reuniendo y cambiarnos y salir. Los que luego se convertirán en aruchicos, chinucas, ayahumas, preciosas guarmis y guasicamas, se concentran alrededor de la plaza central de Tabacundo. Otros grupos entre familias y amigos hacen de las casas de los priostes su lugar de ensayo y preparación. El grupo de baile, Ñucanchi Tabacundo, está empeñado en conservar esta gran tradición y transmitir el sentido de la fiesta de San Pedro a los que serán los futuros priostes y disfrazados. Vamos, reúndase para podernos ir compañeros a bailar. En el edificio municipal se visten de gala con sus trajes de leyenda. Las tradiciones han cambiado para bien, hoy todos son parte del desfile. Antes las mujeres no bailaban, sino iban tras del grupo porque éramos prácticamente las guasicamas. quien llevaba cargado los guaguas, quien llevaba la comida del grupo, más no la bailar. Pero como ha ido pasando el tiempo, la tradición se ha dado a que nosotros también bailemos juntos con el grupo, porque los que bailaban eran el diabluma y los hombres vestidos de chinucas, los hombres vestidos de mujeres, más no las mujeres. La tradición de las fiestas sanpedrinas está asegurada en manos de los más pequeños. Desde pequeños nuestros padres o las familias se han reunido para... Organizando la rama de San Pedro así. Y hemos buscado grupos. Y como dicen, ¿no? Ya se lleva en la sangre. Desde chiquita ella le encanta, igual que a mí, el San Pedro. Esta es la falda, el centro con el que bailamos aquí en al Así. Ya, esta es la faja que va aquí. Y va aquí. Esta es la fachalina. Acá. Los aletes. Y aquí iría el collar. Este es el collar. Y allí está lista para bailar. Voy a poner el samarro. Y esta es la máscara del diablum. Significa la, el día y la noche. Por eso tiene dos caras. Es algo bonito. Eh, la tradición de aquí de Tabacundo es eh, chévere y me gustaría que él siga. Me fascina verlos lo que tocan, verle a mi hijo bailar. Es una emoción grande que se siente al bailar. La investidura tradicional del infaltable Diablo Uma transforma a quien lo personifica, llevándolo incluso hasta hablar en su idioma. Cuando bailo siento una alegría muy grande. Me encanta el baile de San Pedro, es lo que yo llevo en la sangre, es mi gusto. O sea, todo podría dejar, pero el baile de San Pedro no. Me encanta. La comparsa y la música están listas. ¡Eco a vida! Es la hora de volcarse por las principales calles de Tabacundo en un frenético baile que durará hasta la noche. Otros personajes y grupos se encontrarán en el camino. La actual fiesta de San Pedro tiene su origen en el Inti Raimi. Los quitucara querían simbolizar en esta celebración las luchas de defensa frente a las invasiones incas. Con la colonización y la sincretización religiosa, el festejo se ha enriquecido. Hay que prestar mucha atención, ya que todos los protagonistas del desfile tienen una historia que contar. Estamos celebrando las fiestas de la cosecha del maíz que se le hace en los meses desde junio, julio y agosto. Existen muchísimos personajes. Acá tenemos el diabluma. Acá está llevando una matita de maíz. Eso es lo que simboliza, ¿no? Entonces viene, es del samarro, es del Diablo Uma, que tiene 12 cachos, que simboliza es cada mes de cada año. Esta cara es para bailarle en el día. Y acá tenemos para bailarle en la noche. Son las dos caras que tiene el diablo mundo. Es una rama de gallos, porque el año anterior les entregaron un gallo, entonces ellos se hicieron acreedores de dar para el próximo año por el gallo, tienen que dar uno por cada mes, que significa 12, 12 meses, entonces tienen que estar 12 gallos. El castillo, es lo mismo, que le dieron el año anterior un castillo. Ahora tiene que ir a devolver a otra familia el castillo. Ahí está, cargado de panes, de frutas. Tenemos el campanillero que está por allá. Es algo que nosotros debemos mejor desempolvar, las costumbres y las tradiciones del Cantón Pedro Moncayo para dar a conocer al país. A pesar de un esfuerzo constante a la hora de transmitir las prácticas y costumbres de esta tradicional fiesta, los principales personajes del desfile están en riesgo de desaparecer. De entre los disfrazados, encontramos lo que creímos era una curiosa mujer barbuda. De cerca, nos dimos cuenta que era la famosa chinuca, y esta en particular es la única que queda en todo el cantón Pedro Moncayo. Represento a la chinuca de Pedro Moncayo. La chinuca es un hombre matizando a la mujer. Cuando los dioses venían a llevarle, se llevaban la sorpresa que era un varón y entonces había buenas cosechas. Yo bailo así porque mi papá, Alfredo Torres Mármol, era un gran personaje de aquí que igual bailaba como yo y bailaba solo con su armón. Entonces él era la algarabía, más o menos así como yo. La chinuca cautiva en el desfile con su falda bordada y llena de pliegues. El baile parece fácil, pero es necesario saber algunos trucos aunque se deje verla en agua. La falda, el, el, el granaco, en sí que se, que, que se mueva, que se haga campana. Cuando dice envuelta. ¿Voy con una mano, con la otra o con las dos? Haciendo campana. Como digo, no casi todos lo hacen, hay que saberlo hacer, matizarle de buena manera y con gusto, con satisfacción. Que disfruten de estas fiestas, conozcan lo que es Pedro Moncayo Tabacundo, bienvenidos sean con los brazos abiertos y vean esta linda tradición que tenemos. leyenda que en los días de inti raimi un hombre viudo triste y solitario después de la fiesta había empezado a dormir cuando de súbito escuchó el clamor de un baile en el patio contempló que quienes bailaban eran unos seres de forma humana que tenían dos caras en la misma cabeza llevaban consigo churus o chumpis y algunos tocaban la flauta con gran maestría la aparición duró pocos instantes y con la misma rapidez con que habían llegado, desaparecieron. Impresionado con la extraña aparición, decidió confeccionarse una vestimenta igual. Tratando de recordar cada detalle, empezó a bailar como Aya en cada Inti Raimi. Nunca se agotaba. Bailaba días y noches seguidos. Guiaba y animaba a los demás en todo momento. Un día desapareció de la comunidad los mayores dicen que fue llevado por los Aya, a quienes tanto trató de imitar. Cuentan que este hombre aún vive en los lugares bravos de la Pachamama, ayudando con la fuerza de los Haya a fortalecer los cuerpos y espíritus de quienes lo soliciten. Muchas son las historias alrededor del diablo Uma, personaje infaltable en ceremonias y fiestas de la serranía ecuatoriana. Muchos han sido seducidos por su misterio, Fernando Villalba es uno de ellos. Artesano de Cayambe, Fernando no se cansa de reproducir a este popular personaje. Me gustó el, el, el traje, me gustó la, la, la forma del, de, de la vestimenta y todo. y Quise sacar una artesanía prácticamente de aquí de Cayambe, porque artesanía no hay y si hay, hay escondida. Entonces yo opté por hacer en un muñeco. ...los uh, danzantes de aquí de la, de la zona... ...como es el diabluma, el Aruchico, la chinuca... Entonces ...yo me puse a hacer a partir de hace unos 20 años atrás... Eh, ...y he ido perfeccionándole al muñeco poco a poco... ...hasta que le sacaba un poquito mejor... ...bueno el material que estoy utilizando es el cartón... ...felpas, esponja, telas, cueros o cuerina... ...y cemento de contacto que es el que, que le utilizo... Todo es hecho a mano. Desde el comienzo prácticamente que se le hace una estructura de, de, de cartón, se le hace el, el, el cuerpito, luego del cartón uno tiene que forrarle de esponja, luego de la esponja viene la vestimenta que ya empieza con el pantalón blanco, la camisa blanca y luego vienen los amarros, el samarro prácticamente que se le hace con la felpa. ...y ahí se le va decorando a, a, al, al tipo de muñeco que uno quiere realizarse... ...el diabluma, el aruchico o la chinuca... ...aquí en nuestro, en nuestro Callambe prácticamente... ...me ha gustado hacer esto porque eh, he querido que, que, que, que sepan de qué se trata el diabluma... ...porque no es un muñeco simple, ¿no?... ...sino que este muñeco tiene algo que representa al, al, al, al, al, a la cosecha, ¿no?... ...hace 20 años muy poco le conocían... Ahora, en este tiempo, es lo que están conociéndole un poco más. Me tocó aprender casi obligado a hacer esta artesanía. No, pero me gusta. Me gusta hacer la artesanía porque me llevó a mí a, a tener una, una terapia muy buena para mi persona. ¿no? Mientras Fernando siga cosiendo, pegando y pintando, el Diablo Uma y otros personajes seguirán vivos no solo en el imaginario popular de Cayambe, sino también en pequeños muñecos que representan una riqueza antropológica que sigue viva a los pies de su imponente nevado. 100% cayambeño. Cuando venga Cayambe, siempre será bienvenido y bizcocho San Pedro le recibe con un abrazo. Desde Cayambe al Ecuador y al mundo, bienvenidos. Un sabor crujiente, mezcla de harina de trigo, huevos y mantequilla, no se consigue en cualquier horno del país. Solo Cayambe tiene el secreto. Según los mismos cayambeños, los bizcochos de su tierra son únicos en el mundo y difíciles de falsificar. La receta de esta delicia ha sido perfectamente transmitida a través de generaciones. Se calcula que esta tradición nació hace más de 100 años. Y nos encontramos en la ciudad de Cayambe, en la mitad del mundo, orgullosamente, y estamos en los bizcochos San Pedro. Eh, bizcochos San Pedro por la tradición, por el trabajo artesanal, por la calidad, por el buen gusto. Y San Pedro en honor al patrono de Cayambe, que es San Pedro. Aquí en la casa hacemos ya, estamos empezando ya los 40 años de elaborar los bizcochos. Aproximadamente hay unos 3000 mil diarios, pero depende también la época. Diga usted en los feriados, en fiestas de callambe, en los fines de semana hay que elaborar más por la cantidad de turismo. Nosotros nos esforzamos para que sean productos de la mejor calidad. Y una característica que le da sabor al bizcocho es el hornito a leña. Eso sí es una característica inconfundible. El secreto es haber mantenido la tradición. El turista puede observar cómo se trabaja. Eso da la garantía porque están viendo que hay aseo. Ponemos mucho cariño. Es nuestro trabajo. Aquí está lo que somos. Historias dicen que la receta del bizcocho era un secreto español al ser un alimento que por su preparación duraba más tiempo que el pan, los colonizadores podían alimentarse en sus largas travesías por la conquista. Tiempo atrás, Cayambe era un cantón habitado por pocas familias, dueñas de grandes haciendas, por lo que se cree que el bizcocho en sus inicios fue un manjar de la burguesía. Mi mamá trabajaba en otras partes y alguna vez a mí me vieron para que les ayude yo vi los ingredientes, no sabía todavía las cantidades y en el caminar se ha ido perfeccionando, se ha ido rectificando para lo que hoy son bizcochas San Pedro. Es todo un caminar. La destreza a la hora de manejar las planchas y paletas se gana con paciencia y práctica. Hornear 3.000 bizcochos diarios es un número suficiente para convertirse en un experto. Algo que quiero explicarles, la palabra bizcocho. Cuando hacemos en el horno, a leña, la primera parada sale un poco suave, tipo pan. Entonces nosotros llamamos apanado. Ya cuando el horno está con la temperatura adecuada, tipo 9 de la noche, volvemos a poner en el horno. Y el bizcocho sale a las 7 de la mañana, es decir, al día siguiente. De allí que la palabra bizcocho significa asado dos veces. Bizcocho. Bizcocho San Pedro. De los bizcochos San Pedro. En la parroquia de Tocachi se da cada mes 30 raciones alimenticias. También vienen eh, los niños después de la escuelita, se les regala bizcochitos. Hay mucha gente pobre que viene, se comparte, porque yo estoy consciente que el empresario tiene que compartir. Eso es eh, una exigencia cristiana, humana. Entonces, se hace obra social en la medida de nuestras capacidades. Hemos puesto todo el empeño, la alegría, el gusto de trabajar. Y creo que todos debemos un poquito seguir en ese camino, ¿no? Poner amor en todas las actividades. Cuando ponemos amor en lo que hacemos, la, las adversidades, la dureza de la vida, es llevadero y nosotros hemos puesto cariño aquí. de las rutas surgieron de los mismos escenarios que existen en la provincia.